Alborada. Reflexión para empezar el día. Por Marcos Labori. Lo importante es ayudarnos unos a otros a vivirla. Acompañarnos en el camino de la enfermedad. Esta es la experiencia que hacemos enfermos y voluntarios en las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Allí algunos han vivido el milagro extraordinario de la curación. ...unas 2.000 personas desde las apariciones. El programa Alborada es un programa que se emite cada día... ...antes de las 6 de la mañana... ...y es una reminiscencia de los tiempos del nacionalcatolicismo. Uh, el día 11 pasado de, de junio se habló de la... La existencia de 2.000 curaciones en el monasterio de Lourdes, en el santuario de Lourdes, y es algo, un mensaje que no se corresponde con las tendencias actuales, incluso recogidas en la ley, de que no puede hacerse apología de eh, la pseudociencia y de las, los mensajes en materia de salud tienen que ser eh, racionales y fundados en la ciencia y no en la, el pensamiento mágico. El programa Alborada se emite cada mañana en torno a las 6 en Radio Nacional de España. Es fruto de los acuerdos Iglesia-Estado. Radio Nacional no elige los contenidos, simplemente se limita a difundirlos. En concreto, el del 11 de junio del 2019 de este año hablaba de las curaciones milagrosas del Santuario Francés de Lourdes, siempre desde la perspectiva de un católico practicante. Lamentamos que haya quien se haya sentido ofendido por las palabras de la persona que hacía esta reflexión.